Las ideologías políticas defendidas por extremistas y supremacistas que difunden el odio y dejan a parte de las personas al margen, siguen polarizando la sociedad y aumentando la confrontación para conseguir el poder y los recursos a cualquier precio. Estas actitudes radicales abundan en demasiados pueblos del planeta. Los líderes sociales que descalifican e insultan a los que piensan de forma diferente solo aumentan la división y hacen imposible la recuperación de la crisis la colaboración para afrontar juntos los retos más relevantes y la convivencia social. Superar el virus y la crisis exige trabajar unidos. El asistencialismo de emergencia, aunque necesario en momentos puntuales, no es ninguna solución para superar los grandes retos sociales, como los desempleados, los empobrecidos, los explotados. El clamor de los marginados y el clamor del planeta exigen una gestión de los recursos más competente, ética y responsable. El virus no lo podemos combatir aisladamente, solo si cooperamos juntos llegaremos a superarlo. La COVID-19 ha afectado a la economía de todos, pero aquellos que más lo han sufrido son precisamente quienes ya se encontraban en exclusión social antes de la pandemia. Debemos elegir a líderes capaces de tender puentes, romper muros y sembrar reconciliación social respetando las diferencias para trabajar juntos por el bien común, la dignidad humana, la igualdad, la justicia social y un desarrollo sostenible. Oye, oye, oye, oye.